Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Muy bien. Antes que todo y antes de, de presentarte como se debe, quiero saludar a todos y a todas que se encuentran ahí viéndonos. Soy Osvaldo Casares y te doy la bienvenida a Poderes, este espacio para conectar semanalmente con nuestra capacidad personal para transformar nuestras perspectivas a través de un espacio de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. ¿Cómo estás? Sigue, invita y comparte este video para que el mensaje llegue a más personas. El tema de hoy es amar el poder de amarse para amar y tengo una gran gran gran invitada el día de hoy que se llama Alejandra Soto que trabaja desde la psicología espiritual y tiene un gran proyecto que se llama amar amar tú dime amar ser correcto amanecer sí amanecer de conciencia amanecer de conciencia sí. ese es un gran proyecto y eh, Creo que ambos coincidimos el año pasado con temas de amor y con temas de pareja. Y, entonces, me hizo clic y pensé en ti inmediatamente. Y yo dije, Alejandra es la perfecta para este momento. Entonces, quiero empezar con esta pregunta de, eh, ¿cuál es la fórmula para encontrar el amor, Alejandra? Bueno pues gran pregunta la verdad gran <risa> gran pregunta creo que iniciando la fórmula sería pues empezar a, a darle luz a toda esta, a todo el contenido inconsciente a todo el contenido interno uh -huh. que tenemos una ir a ver a nuestro pasado cómo han sido nuestros, nuestras relaciones. ¿Cuáles han sido nuestras heridas, nuestros patrones? Hay que entender qué ha pasado. Entonces, okay. dime. Perdón, no, adelante, adelante. Entonces, primero yo creo que la primera parte de la fórmula no. es, o, o sea, es ver, reconocer cuál es la herida. Digo, para saber ahora sí que qué medicina requiere, para saber qué fórmula vamos a, a tener. O sea, creo que al final no, no es como una fórmula, yo creo que, Decir que existe una fórmula para algo tan, tan profundo, okay. que es el amor y que es todo el tema de la conciencia, sería, creo que no sería realmente congruente, sino que cada, cada, cada persona, cada ser, tiene su historia, sus heridas, sus sistemas, sus creencias, sus programaciones. Y, bueno, creo que la fórmula es, pues, uno, pues, empezar a ser consciente lo inconsciente, las sombras, los ecos y todo eso. Me encanta porque justo ese es un tema que a mí me apasiona. Digo, yo lo, ya sabes, yo trabajo desde la parte más de creatividad de innovación, eh, pero me encanta porque justo creo que este es el punto en donde, donde para mí es donde, donde justo se encuentra toda la luz que podemos conectar con lo que sea que sea, ¿no? Entonces, para mí el, el hablar de la sombra es para mí esencial en el punto de realmente... Ir escudriñando, tú dime también, tú me vas ahí este, desmintiendo si, si no estoy enfocado o no estoy alineado con eso, pero ir como poco a poco ir eh, desmenuzando, desenredando lo que a veces tenemos en la cabeza y que no somos totalmente conscientes o que no lo tenemos totalmente visible, como justo dices que me encantó esa palabra, como que son ecos, ¿no? A veces ya ni sabemos ni de dónde proviene, pero siguen resonando en nuestra cabeza y entonces... También me encanta como lo que compartes de no hay una fórmula, sino primero es conocernos, conocer qué es lo que nos duele o desde qué lugar. ¿También pudieron ser barreras, tal vez? También, sí, Como claro. estos obstáculos o barreras que pudieran estar funcionando en este proceso y que a lo mejor esto no nos están, eh, nos están, no, no nos están permitiendo conectar desde un lugar diferente, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final. Ese tipo de ecos nos mantienen eh, automatizados totalmente. Okay. Entonces llegan a terapia, por ejemplo, y me dicen: Oye, Ale, ¿y por qué? O sea, ¿por qué será que eh, mis últimas tres parejas eh, mm. me han puesto el cuerno? Y yo: Qué casualidad, ¿no? Okay. O, o mis, o sea, llevo cinco relaciones donde he durado a lo mejor menos de seis meses, pero ninguno de ellos se ha querido comprometer conmigo, y terminado conmigo, se casan. OK. OK, entonces, al final es justamente esto, cómo, cómo toda esta información se empieza a automatizar. Entonces, es okay. cierto. Entonces, o sea, y por ejemplo, en este caso, cuando empiezan a ver este tipo de patrones, ¿qué es lo que te das cuenta? O, o más bien, ¿qué nos dice a nosotros? Bueno, pues... Nos dice mucho, mira, esto la verdad es que me parece el tema de la pareja algo súper interesante. O sea, al final creo que siempre les, las relaciones, uh -huh. las relaciones humanas siempre son una oportunidad para evolucionar. Y me refiero a todas las relaciones. Pero bueno, digamos, vamos a enfocarnos un poquito en el tema de la pareja, que es un tema que viene, viene mucho a terapia. Imagínate, en, en, en, en una relación de pareja, es una, es una oportunidad porque normalmente lo que sucede con la, con la pareja es que hay muchas relaciones codependientes y entonces okay. llegan a terapia y me dicen, oye Ale, es que ¿por qué? Bueno, hay que entender que nosotros tenemos carencias, vivimos con carencias, vivimos con necesidades, vivimos con vacíos, entonces, si yo me relaciono desde mis carencias con mi pareja, es evidente que yo le voy a exigir a la otra persona. O sea, va a ser un amor eh, mercantil, ¿no? O sea, bueno, te doy, pero tú qué me das, ¿no? Un amor adolescente. Bueno, ajá, sí, pero, y si no me lo das, entonces ahí ya, ¿no? ya, ya la quebramos. OK, entonces, como muy transaccional la cosa, ¿no? O sea, me da, te pago y me das algo, ¿no? Exactamente, okay. exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, el tema de, de la infidelidad, que es un tema bastante concurrido. Entonces, lo que sucede, y esa es la, la pregunta, ¿quién realmente, o sea, realmente tu pareja te es infiel? O más bien tú te has sido infiel. Okay. Has, ¿En qué te has traicionado? ¿En qué no te has escuchado? Y entonces cuando hacemos esta introspección, dices... OK, bueno, sí, la verdad es que desde un inicio, pues la verdad es que no me latía tanto andar con esta persona. Pero okay. fue mi necesidad, mi carencia, la que me hizo quedar ahí. Y eso se va en, hacia todos los aspectos, inclusive hacia cómo a lo mejor he traicionado mis proyectos, mis metas. Y, bueno, no vamos lejos. O sea, y siempre me pongo de ejemplo porque, o sea, para llegar aquí, tuvo que haber recorrido, o sea, sería, no sería congruente. Correcto. Durante mucho tiempo, este, yo negué prácticamente, o sea, comentaba con Oz antes de, de empezar que uh -huh. estaba saliendo del closet, ¿no? Porque al final, desde que casi, casi me acuerdo que yo ten, era niña y yo, yo realmente tenía preguntas súper existenciales, ¿no? del universo y cosas así. O sea, lo traigo en mi esencia, lo traigo en mi ser. Pero siempre em empecé a comprar estos, estos, estas creencias, estos sistemas ¿no? de, de, del, del wannabe el querer ser. Y me empecé a traicionar. Me okay. traicioné, fui infiel conmigo. Y hasta que llegué a la profundidad y de ahí, pues, ya no había para arriba, así que ya no había más, más para abajo. Y de ahí salí, dije, tengo que salir y, y primero tengo que ser fiel a mí misma. Y de ahí la magia sucedió. Y eso se da también en consecuencia en relaciones. Y, y de ahí realmente cuando tú empiezas un trabajo consciente, pero tú, tú, un crecimiento personal, eh, un, un, un, ahora sí que conciencia, un autoconocimiento, entonces puedes realmente empiezas a manifestar sin que lo estés pidiendo. Sí, o sea, no desde la necesidad, pero okay. se empieza a manifestar tu pareja cuántica. Está súper interesante eso. Justo conforme estábamos hablando detrás, backstage, así detrás de cámaras, justo estábamos hablando de esto. Yo dije, ya quiero contarlo. Pero antes de, de que me comentes esto, me gustaría dejar nada más un poco claro a ver si yo entendí como de qué va esto, ¿no? Eh, no es que no exista una infidelidad, ¿no? O sea, porque también esto pudiera ser como, como, no es que no exista una infidelidad, sí existe, pero si regresamos como al tema justo del que estamos hablando, de amarse para amar, pues es un poco poner el foco y dejar de señalar afuera y empezar a señalarme, a mí. bueno, no señalarme, sino hacerme cargo y hacerme responsable y decir, bueno, ajá, eh Estoy buscando algo afuera, una carencia o estoy buscando una necesidad desde un lugar adolescente o muy transaccional, como ya dijiste, que a lo mejor y me ha estado llevando a justo yo no serme fiel a mí misma, a mí mismo en el proceso, ¿no? Entonces, no es que no exista la infidelidad, sino que lo que me encanta, o a ver si entendí bien, es como esta parte de deja de poner el reflector afuera y póntelo a ti y entonces mírate a ti así como el lupa y microscopio y pregúntate tú primeramente si tú te estás siendo fiel a ti mismo o a ti misma, ¿correcto? Totalmente. Lo que pasa okay. es que realmente cuando las personas tienen un trabajo interno realmente evolucionado, si la pareja le es infiel, no se lo va a tomar personal. Okay. Porque ella conoce su valor. Conoce. Entonces, sabes que no, o sea, Realmente no hay una decepción porque sabes que es esa persona, pero ahí es un desde una posición de, de, de, res, de responsabilidad, de poder okay. y también, de como, totalmente de amor propio. Y también, como un poco, se me fue la palabra, pero justo es el no significa que no duela, no significa que no sea incómodo, porque creo que a todos nos duele, no eso nos hace humanos, pero creo que al final en el proceso nos damos cuenta. O dejamos de tomarnos lo personal, ¿no? Exactamente. Al, okay. al final entiendes que, bueno, pues, bueno, y también por algo, por algo estabas ahí también, pues hay un aprendizaje. Entonces, okay. sí, claro. Y una de las cosas también que, por ejemplo, estabas comentándome era esta parte de encontrar la pareja cuántica. Sí, exactamente. Cuéntame. Bueno... <risa> La, mira, tengo un testimonio justamente, esto lo hice con, con, con una persona, con una mujer. Uh -huh. e hicimos este ejercicio y hoy tengo el testimonio que me dijo, es, está increíble, está increíble que a partir de ese ejercicio donde yo hice conciencia que eso que yo estaba pidiendo en una pareja desde la necesidad y cuando me di cuenta, que realmente lo que yo pedía primero tenía que trabajar conmigo, uh -huh. obviamente esa persona se hizo responsable, se hizo consciente y empezó a hacer un trabajo con ella misma de amor propio, de, de o sea, realmente de, de movimiento. O sea, empezó a trabajar justamente esas cosas que buscaban en otra persona. Por ejemplo, eh, decía, a ver, quiero una persona respetuosa, ¿okay? Y entonces la pregunta era, ¿y realmente tú te estás dando el lugar? ¿Tú, eh, ¿Tú te estás dando tu propio lugar? Decía, no. Entonces, primero tú te tendrías que dar primero tu propio lugar. Primero tendrías tú, antes de pedir a una persona que, fue amor, o que fue, sea amorosa, pues, darte amor. Okay. Antes de que quieras una persona que sea detallista, pues, dedícate tiempo. O sea, ya sabes, o sea, date eso. No, o sea, no te preocupes porque al final todo esto, o sea, esto es energía, científicamente lo sabemos. Entonces, aquí estamos hablando de frecuencias. Cuando tú elevas tu frecuencia vibratoria, cuando realmente expandes tu conciencia, inclusive, sorry, aquí tengo a mi baby. No pasa nada. Ay, oh, sorry. No pasa nada, no ¿Ten tengo nada. Tenme bueno, son, son de estas cosas que pasan. Sí, justo un, un poco, lo bueno, yo lo que estoy entendiendo, que realmente puede ser un poco, un poco complicado, es el, bueno, no sé, o sea, me, me imagino como este rollo de... Ay, perdone, perdona a todos allá, pero tengo un bebé y ahorita con la pandemia, pues... Este... No pasa nada, no pasa nada. Cosas... Pero ya, les di hasta el tú. Espérame tantito. Ay, ¿os me puedes permitir dos segundos? Claro que sí. Mientras vale. lo dejo con nosotros. Den un segundo. Entonces, eh, creo que lo importante que está diciendo Alejandra es empezar a darnos cuenta. No pasa nada, estamos en vivo y es parte de estar en vivo. Y además es parte de, de justo el... el pues, darnos cuenta de, de, de que, por ejemplo, cuando hablamos, bien, bien lo decía aquí Alejandra, es empezar a darnos cuenta como este rollo de la carencia y la necesidad, ¿no? O sea, en este punto de desde qué lugar estoy pidiendo qué. Eh, cuando estamos hablando, aquí estaba compartiendo, ¿vale? Eh, que, por ejemplo, desde qué lugar nosotros hacemos qué, ¿no? Como desde la carencia o, desde, o sea, desde una necesidad emocional, o sea, desde una expectativa, o desde, desde esta parte de desde un estándar. No sé si esta sea la palabra, pero justo es, por ejemplo, recuerdo también cuando yo he tenido sesiones de coaching y esto, cuando la gente me dice, es que me siento culpable por pedir esto. Y yo justo hago este tipo de preguntas y se dan cuenta que en realidad ellos, estas personas ofrecen esto. Y le dije, es que esto no es, una expectativa, no es eh, una necesidad, es un estándar. Tú mismo te lo ofreces y, por lo tanto, no esperas menos de lo que estás ofreciendo en la relación. Y, en la, y, la, y la expectativa es una demanda, ¿no? O sea, yo quiero que me des esto porque yo no me lo puedo proveer a mí mismo. Entonces, aquí, o sea, creo que si estoy alineado y resonando con el mensaje, creo que justo de ahí va, ¿no? Sí, eh, sí vale, vale. Y creo que parece, es, o sea, se dice muy sencillo hablarlo, ¿no? Pero al final, pues, evidentemente cuando estamos en esos procesos, pues, a lo mejor ya está un mezcalito, porque si no, esto está bien. O sea, <risa> sí es como cuando te dan esos esos golpes de, de, de realidad, los reality checks, dices, ay, güey, ¿no? Claro, y bueno, también no hay que no hay que olvidar que, pues, o sea, la otra persona no es el príncipe azul o la princesa rosa, ¿no? Que es uh -huh. perfecta. O sea, al final sí estamos en este proceso de evolución, pero ¿qué requerimos? O sea, por eso también una pareja cuántica es okay. una persona que está en el mismo, en el mismo nivel donde, bueno, yo me, nos, nos hacemos responsables, estamos en una relación, cosas van a pasar, pero al final estamos comprometidos en tener una relación de amor, de respeto, y de los valores que en un inicio se, se, se establezcan como ese estándar que dices, ¿no? Entonces, desde ahí podemos partir. Y, bueno, pues, claro que es eh, claro que es todo un tema. O sea, sí se tiene que, es de mucha ayuda llevar un acompañamiento porque se dice fácil, pero, pero bueno, pues, hay cosas que ir rompiendo, ¿no? El, la falta de amor propio, las carencias, las heridas, los miedos. Y creo que, dime. No, adelante. Perdón, yo te interrumpí. Y, y, bueno, pues, creo que es un poquito también de, de ir aprendiendo de, de, de los procesos internos que vamos pasando. O sea, al final, pues digo, o sea, no es que estés mal. Es más, hay que agradecer. Hay que agradecer a nuestra sombra. Hay que agradecer a todo lo que, va, lo que vamos pasando en nuestras vidas porque al final eso nos va también llevando a vivir al, a, ese, a ese proceso, a ese, a ese propósito de nuestra alma. O sea, nosotros estamos aquí como almas con una misión grande de evolución. Estamos todos ayudándonos a evolucionar y a llegar a ser esa potencia de ser que, que, que ya somos. Es que ni siquiera es como, ya sabes, de repente dicen el autoconocimiento y yo, yo digo, qué pena que a tus... 20, 30, 40, 50, lo que sea, estés diciendo autoconocerte, no, estamos en un proceso de autorreconocimiento, que ah. es muy diferente, porque si nos preguntamos, de hecho, tenemos, o sea, cuando hacemos un tema de, de les pregunto, dime, cinco, cinco virtudes y cinco defectos, primero empiezan por los defectos y no, y les falla, les fal, así se van una lista enorme. Y les dices, ¿y cuáles son tus virtudes? Y no saben. ¿No? Entonces, es un proceso. Al final estás reconociendo algo en ti, pero no estás reconociendo tu luz. Okay. Entonces, yo les digo, tienes, o sea, siempre les digo, qué bueno que reconociste 10 defectos, por decirlo defectos. De yo les llamo sombras. Porque quiere decir que entonces así, en esa misma potencia hay luz en ti. OK. Está buenísimo. Entonces, si pudieras decirnos o compartirnos, ¿cómo sería una pareja cuántica o relacionarnos desde ese lugar? ¿Cómo sería? Prácticamente para llegar a una, a una pareja cuántica uh -huh. tienes que caminar y tienes que atravesar por tu propio autorreconocimiento y amor propio. Prácticamente es eso. Casi nada, casi nada, ¿no? Así. Y, justo, y entonces ir como también entendiendo el, el punto de ir hacia el autorreconocimiento y el amor propio, pues evidentemente es abrazar estos espacios que a veces no aceptamos o no queremos reconocer o abrazar de nosotros mismos, ¿no? O de nosotras mismas como claro. esta sombra. Okay. Hay que abrazar nuestra sombra, quererla mucho y agradecerle mucho. ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que ya me dicen, ay, es que la verdad es que me doy cuenta que soy bien manipuladora, ¿no? <risa> OK. Pues y, ¿no? Y, y, y yo les digo, bueno, pues, vayamos, esa es, eso es la, desde la sombra, pero ¿cuál es la luz? Que eres líder. No, no, y empieza, no, no, es que ¿cómo crees? No, eso es mucha tarea. Yo, no, eh, que eres líder de tu vida. OK. O sea, Eres líder. Entonces, inspírate, o sea, liderea tu vida. Toma la iniciativa, toma la responsabilidad de vivir la vida que quieres, de, vi de sentirte merecedora de todas las bendiciones y la abundancia y la prosperidad que ya están. Okay. Entonces, eso es abrazar tu sombra justamente para darte cuenta de la gran luz que ya eres. Entonces, hay que abrazarlo. Está, está buenísimo. Y, entonces, para ir cerrando, Alejandra eh, o Ale, eh, ¿cuál sería como las primeras acciones o la primera acción que puedo yo empezar a, a poner en práctica para iniciar este camino? ¿Ya sabes? Porque muchas veces como eh, que me pasa, de hecho, tú tuviste la oportunidad de estar en, en un taller conmigo, ¿no? Eh, cuando es como ya tengo claridad, ya lo vi, ya, ya sé qué tengo que hacer. Pero estás como en este, en este umbral de sí, pero ya sabes cómo le hago. Entonces, ¿cuál sería esta primera acción o primeras acciones que podemos llevar a cabo como para decir, venga, empiezo este camino de autorreconocerme y llamarme a mí mismo? Buena, buena pregunta, Os. <risa> sí, creo que es aventarse. O okay. sea, de repente, el, el a veces no tenemos todas las respuestas. Y también no tener todas las respuestas está bien. O sea, hay que tener para mí un, un valor y me parece que es un valor bien profundo que es la certeza. Entonces, es, doy el paso, no sé ni a dónde, o sea, no sé cómo resulte, pero voy a dar, voy a dar, voy a dar ese paso. Y tú lo sabes, la vida te va guiando. Uh -huh. Y vas conociendo a las personas indicadas, este, las situaciones, los lugares, te va llevando. Entonces, yo digo que no necesitas todas las respuestas. Y como bien dicen, ¿no? O sea, a veces no necesitas el, el cómo, sino el para qué. Okay. Eso que te impulsa, eso que te da el motor. O sea, el no perder de vista esa visión de ti mismo, dónde te, quieres, dónde te quieres ver. Y más que ver, es dónde te quieres sentir, desde dónde te quieres vivir. entonces de repente estamos haciendo el vision board y ponemos miles de imágenes y se nos olvida algo esencial. Es primero tengo que entender y saber y reconocer cómo me quiero sentir, cómo quiero vivir mi vida desde, desde esta emoción. Okay. Entonces, creo que es llegar ahora sí que a, a tu corazón. Aquí están las respuestas y, y, y bueno, pues creo que súper importante una herramienta que ayuda muchísimo además de la terapia, claro es, claramente. <risas> claramente está es la meditación okay. la meditación es una herramienta maravillosa, maravillosa así que y la creatividad, o sea, yo siempre les digo no no, no hay un ritual, ya sabes o sea, no es como, y respiras tres besos hazlo como, como se te ocurra da igual, porque sabes que tu sabia o tu sabio interior te va ir guiando también ok pero hazlo pero hazlo. Eh, OK, entonces, nada más para ir resumiendo, eh, entonces lo que, lo que voy entendiendo es, uno, conectar con la certeza, pero no afuera, sino desde adentro. No con las circunstancias externas, sino con mi certeza personal, conmigo, para mí, conmigo, ¿no? Exacto. Eh, esta es la primera acción que nos dice Alejandra. Dos, encontrarle un sentido, un propósito. ¿Para qué estoy haciendo esto? Encontrarle el sentido hacia dónde quiero ir. Pero lo más importante que nos dice al final como tercera es conectar hacia dónde quiero sentirme, en qué, en dónde quiero sentir. Entonces, conectar con esta emocionalidad, con estas sensaciones, con estas emociones. Y sí es posible, te lo digo porque creo que ambos somos eh, eh, encarnación, por así decirlo de que no es un trabajo de, de que ya lo, va, lo compras, ya sabes, en la tienda, te lo pruebas, te lo pones y ya estuvo, sino que es un trabajo que es del día a día, es un hábito, es un estilo de vida, pero que es, es algo posible. Entonces, estas tres cosas que, que ya te dijo Alejandra, que me parecen bien, bien valiosas. Y, eh, ¿Y quieres agregar algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Algo más que sume en, el, en esto? Pues creo que ese es justamente, o sea, retomando la, la pregunta de un inicio, ¿cuál era la fórmula? Uh -huh. Pues mira, ya, ya juntos empezamos a tejer ¿no? esta fórmula y al final, pues es el, el amor propio, es lo que te va a llevar a, a tener relaciones eh, de, de amor, de, de respeto, a tener una pareja cuántica. Uh -huh. Y, y, y realmente, pues ya sabes, a, a tener estas relaciones que, bueno, pues no nada más de pareja, sino con los hijos, los papás, este. Totalmente. En, en otro nivel, así que. Incluso hasta de trabajo, ¿no? Claro, de trabajo, sí. Y, y, y que no les asuste, porque cuando empiezan, cuando empezamos a trabajar en esto, hay personas que se van de tu vida, pero también muchas personas que llegan y las que se van, darles la, las gracias por toda la enseñanza. Y bueno, o sea, de verdad yo siempre les digo, emo, o sea, emocionense cuando empiezan este trabajo de, de, de, de, de amor a ustedes mismos, de del autorreconocimiento, de la autoestima. Uh -huh. Realmente emocionense porque su vida va a cambiar totalmente. Gracias. Me encanta esto, Alejandra, que, que justo es lo que dices. Y retomando un poquito, nada más, regresando así de torr. Vayamos, no, un poquito más para allá porque me parece importante, es, sí es importante, no es un trabajo que a veces podamos solos, eh, porque a veces necesitamos de otras miradas y de espacios seguros eh, para poder mostrarnos, auto reconocernos y reconocernos en el proceso y mirarnos al espejo desde un lugar amoroso y amoroso, como bien decías, como desde terapia, claramente, y también con la meditación, y que me parece bien valiosa, porque también es justo creo que en esos momentos en donde conectas tú contigo. Este es, ese es tu espacio contigo, ¿no? Entonces, también la meditación, estos espacios en donde puedes empezar a conocerte te va a hacer, y yo siempre que trabajo con la meditación también, aquí, si tú quieres agregar algo, me dices como esta parte de, de darte cuenta de que cada vez te conoces más, escuchas a tu cuerpo, escuchas cómo reacciona tu cuerpo cuando sientes algo. Y entonces, conforme van pasando situaciones en el día a día, puedes darte cuenta y decir, ah, ya sé, esto es cómo se siente. Y ya como ya empiezan a caerte estos 20, como digamos en México, como empezarnos a hacernos conscientes de esto, que a veces lo damos muy por supuesto, ¿no? Por muy por sentado. Totalmente, totalmente coincido en, en todos estos puntos. Y, bueno, realmente este tema tiene, ya sabes, Totalmente. Mucho o sea, tiene hilo, hilo, largo, pero sí, coincido totalmente. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿En dónde te pueden seguir? En, en redes? Este, bueno, pues en redes estoy, en Facebook estoy como amanecer uh -huh. con S. Okay. Ajá. Y este, bueno, también ahorita estoy obviamente dando mi, mi terapia de psicología okay. espiritual. ¿En línea? En, en línea, ahorita estoy en línea. Super. y bueno pues ahorita estoy justamente en mi programa eh, que es amanecer de conciencia donde pues eh, son cuatro fases la primera fase bueno pues es la mental viene la parte que es eh, el mental emocional emocional y espiritual y también hay bloques de, de enseñanza o sea al final siempre es este tema yo siempre les digo o sea hay que hay que desaprender totalmente hay que desaprender y para eso, pues, hay que aprender. Entonces, hay que vaciar esa vasija, llenarnos de, de, de conceptos y de, de, de cosas que realmente nos ayuden, nos nutran. Entonces, bueno, este es el programa que, que actualmente estoy, estoy realizando. De hecho, también eh, tengo diferentes herramientas súper interesantes para ayudar eh, pues, a las personas que van conmigo a terapia a, a que... Realmente la terapia sea inclusive súper creativa, súper divertida. Esto lo aprendí, lo aprendí de ti, o oh, sea, <risa> tiene que ser divertida, tiene que ser creativa y creo que así se te queda muchísimo más. Entonces, pues, gracias por la invitación. Me encanta este espacio y, bueno, da para mucho. Totalmente. Porque... La primera de muchas. La primera de muchas. Espero que así sea y tú eres más que invitada. Gracias, Alejandra, por ser la primera invitada en este espacio. Claramente, hablar de amor propio, hablar de relaciones, hablar de infidelidad, hablar todos estos temas que abarcamos muy en la superficie, es simplemente para sembrar esta semilla de decir qué otras posibilidades hay en la forma en que me vinculo y me relaciono hacia afuera, pero también hacia adentro conmigo misma y conmigo mismo. Entonces, espero que esto haya sido de valor. Ya sabes, aquí está Alejandra Soto, en donde puedes encontrar su proyecto en redes sociales, en Facebook, ¿correcto? En Facebook. Eh, Amanecer eh. con S de ser. Eh, y ahí puedes encontrarla. Eh, nos vemos la siguiente semana y vamos a estar hablando, ahí voy a estar solito, voy a estar hablando con el poder de la valentía emocional, en donde estaré hablando de la vulnerabilidad, de la autenticidad y de la valentía que se requiere para mostrarnos por quiénes somos. Si este mensaje te resonó, sígueme, invita a quien pueda servirle y comparte este video. Soy Osvaldo Casares. Gracias, Alejandra Soto. Y esto es poder. Nos vemos. Un abrazo.